Hola, hola, buenos es a aquí es contando Cuentando, Universo Taverna. Y hoy volvemos, ya recuperamos nuestra Después de estas largas vacaciones que hemos tenido en la taberna Por unas cosas y por otras hemos estado parados Pero bueno, ya podemos retomar el ritmo, vamos a retomar el ritmo Vamos a recuperar esta serie de Evil Genius 2 Así que recordamos dónde estábamos, pues más o menos estábamos eh, provocando el apocalipsis en el mundo entero con nuestro general Iván en el rojo Nuestra idea es ser capaces de matar ahora a, a Olga Que no sé si lo conseguiremos después de esta misión Pero bueno, así así va a estar la cosa Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos completar esta misión de aquí para terminar ese capítulo Así que ese va a ser nuestro objetivo Y aparte de eso vamos a tratar... Bueno, cinco guardias nunca vienen mal Vamos a tratar de conseguir eh, una zona de entrenamiento brutal para nuestros soldados. Y. Vale, esto lo podemos Y aparte de eso, a ver si podemos también. ¿Ves? Porque ya nos requiere muchísimo. Muchísimo, muchísimo material. Eh, todas las misiones. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a aprovechar esa zona. De hecho, vamos a quitar esto ya. Vamos a aprovechar esta zona para meter aquí. A ver, lo que sea. Esto no lo quiero, no lo quiero. Vale, esto está bien. Vale, entonces lo que podamos mover hacia otro lado, pues lo movemos y ya está. Nos lo quitamos de medio. Es que tenemos un montón de espacio sin aprovechar aquí. Entonces prefiero que seamos capaces de usar esto para... Mira, vamos a coger y vamos a meter. Mmm... Vale, vamos a hacer pasillo aquí. Vale, esta zona también. Vale, vamos a hacer una sala. Eh, sí, eso es. Grande, grande, grande. Vale, esto por aquí. Oh, no, no, no. No lo quiero vender. Vale. Oh, vale. Vale, me sirve. Y aquí un mostrador de encuestas. Este sí que lo vamos a poner... Aquí enfrente a la puerta no podemos... Vale, pues aquí mismo. Ok. Ahora. Pasillo. Vale, vamos a meter pasillo aquí. Eso es. Este trocito, vale. Vendemos esto. Vamos a poner aquí... Esto tiene que ser pasillo también porque tiene que entrar la puerta aquí en este lado. Vamos a poner una puerta estas súper potentes, vale. Y vamos a cerrar esto por aquí... Vale, cerradito. Luego esto... Así. Y hacemos aquí como un cuello de botella. Vale, esto nos lo cargamos, vendemos... Vendemos... Además, vamos a hacer aquí... Que esto sea pasillo. Eh, uno, dos, tres y cuatro... Bueno, no. Vamos a hacer esto sala militar. Así, vamos a coger mucho espacio para la sala militar. Y ya está. O sea, nos viene bien que sea un espacio la mar de grande vale así vamos rascando perfecto vale y todo esto también fuera vale puerta de casino ah bueno vamos a poner esta puerta aquí no, bueno pues si nos toca vale vamos a poner esta puerta aquí cabe perfecto entonces ahora Joder, ahora hay que poner aquí casino, vale, justo para poder poner esta puerta aquí, vale, esto se vende, se vende, se vende y se vende, vale, entonces hemos ganado eso, esta puerta aquí no la veo mal, de hecho vamos a ponerla, a... no, aquí, donde estaba, perfecto, sí, uy, no es posible confirmar cambios de casino, uy, pues nada un pasito para el lado Venga, ahora mejor ¿Vale? vale, y lo que vamos a hacer también es Mover todo esto de aquí Hacia la zona nueva Vale, para que tengamos aquí a todo el mundo De hecho, esta la vamos a vender y vamos a poner Otra de las mesas grandes Vale Vale, nos llevamos esto para allá Vale, que todo el mundo tiene que estar aquí Bien controlado Ah, oh, no cabe Vale, pues aquí Ah, porque está la puerta En ese lado Vale, ok, así somos capaces De tenerlo todo dentro Vale, armas Vale Pues aquí vamos a Plantar para tener el arsenal Entero Vale Ay, ay, ay. Perfecto Vale, movemos esto para acá. Todas las armas. Aquí como súper pocas armas. Vale, sus fusiles. Vale, aquí también hay sus fusiles. Bien. Vale, vamos a confirmar todo. Perfecto. Y vamos moviendo cositas. Así mínimo... Tendremos algo de movimiento. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Vale, necesitamos una zona de eh, instrucción súper grande, muchísimo más grande que la que tenemos aquí ah no, ¿dónde está? aquí, la zona de entrenamiento por aquí es super poco porque no tenemos casi nada para los artistas marciales uy, buah doña pues llegaste en un mal momento me han dicho ¿dónde está? Ah, pues es que llega por aquí, cierto No, si no me equivoco, entran por aquí. Todo esto lo tengo. Necesito convertirlo en sala militar también para poder meter aquí gente. Eh, no me da olga, la verdad. Se están esperando porque estamos reformando todo. Me parece correcto. Vale, a ver qué cosas podemos mover. Necesitamos. Vale, esta me gusta. Tenemos. Sí, la verdad tenemos potencia de transmisión. Deberíamos aprovechar eso, pero bueno. Nada, necesitamos una zona de. de entrenamiento brutal. Para vale, empezar a mover esto a tope. Vale, vamos a mejorar esto. Aquí seguimos haciendo esto fuera. Vale, vale, vale, vale. Hay que poner todo un poquito en orden. ¿Por qué todo es tan alarmante, tú? Vale. ¿Dónde nos están atacando? Ah, a ver. Esto es que, como hemos estado jugando en. Fuera del. del. de la serie de YouTube. Hemos aprendido muchas cosas. Véase esto. Vale. Aquí vamos a capturar a todo Cristo. Aquí vamos a capturar a todo Cristo. Vale. Así, y ya, ya, está. ya está. O sea, esas van, a, esas van a ser las áreas. Así que ya sabéis cómo actuar. Mmm. Me preocupa mucho la situación de Iván ahora. Tenemos el dedos. Eh, no tenemos artistas marciales. ¿Por qué razón? Asesinos, 15, Dios mío. Con 12 nos va bien. Mercenarios, vale. Guardias más. 20 guardias. Vale. Vale. Hoy esto está muy bien. Aristócratas, propagandistas. Vale, vamos a subir un poquito. Vale, lo que sí que tenemos que hacer es bastante más flujo de. De caja, o sea, tenemos que recoger muchísima. Muchísima, muchísima gente. ¿Qué? Venga. Dale el revolver, Eddie Ahí van se lo cargan. Uy uy, uy, uy. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. ¿Oe? Vale, ok. Eh, hay que hacer muchísimas reformas en esta base. O sea, es que... <ríe> vale, hace dos minutos. Como, como hayamos perdido otro de las construcciones, me muero. Me muero. No lo hemos perdido. Vale, perfecto. Lo que sí que hemos perdido es el marcaje. Vale, el marcaje de zona lo vamos a hacer aquí. Vale, esto lo necesitamos, perfecto. Vale, esto está correcto. Luego vamos a coger y vamos a hacer aquí sala de entrenamiento. Vale, tipo de sala, entrenamiento, todo, todo, todo. Todo lo que podamos. Bueno, va a ser un poquito useless, pero... Lo que se pueda se pudo. No podemos perforar esto aún. Vale. Muchas deficiencias, pero bueno, lo que se pueda se pudo. Vale, vamos a entrenar a titan marciales. Vale, podemos apurar aquí, aquí y... Oh, aquí en esta lado no cabe, ¿vale? Vale, pues nada, los movemos y los colocamos así y ya está, ¿vale? Y aquí vamos a meter guardias. Uno, dos y tres. Y lo que nos va a faltar puede ser que sea energía. Vale, vamos a hacer que, que Iván recupere un poco de salud de Aquí de en la su la refugio Buah, wow, porque tenemos aquí esta gente O sea, está como súper lejos Todo el mundo eh, No me gusta No me gusta para nada Esta asignación de gente Que probablemente sea Porque en su momento dijimos Bueno, necesitamos aquí gente Pero eh, Extintores, Pues vamos a construir extintores No parece mal sitio, sí para a poner extintores y tres, perfecto. Vale, de hecho, vamos a mover esta gente. Vale, vale, y vale, ya está. No hay más, ¿no? vale, cuidadito con esto. ¿Podemos chufar una alerta roja? O oh, estos no se van a mover, no se van a mover. Vale. Everyone. I to live, that one alive. Oh. Eh, señores, muévanse. eh. That game, bueno, mientras suben está ahí. Perfecto. Vale, ya va bastante gente para allá. Lo que pasa es que claro, se asoman y en una leche lo revientan. Vale. Iván no se va a morir en aquel lado, así que tampoco pasa nada. Claro, que llega él y lo revientan de la leche. Vale. Mientras podamos hacer esto y no para el flujo de gente, está todo correcto. Vamos a ver si podemos traernos del mapa Mundi directamente guardias. Aquí, esta se ha completado. Sí, sí, sí. Aquí. Oh, vale, mercenarios. Esto es perfecto. Eh, vale. A ver qué tal va esto. Pero claro, vamos a perder literalmente media base. Lo que no sé es dónde han ido estos. Ah, bueno, pues aquí estamos, chicos. Vale, venga, movimiento. Me van a vaciar toda la base, tío. Eh, ¿Podemos matar gente? Voy a matar, matar, ¿no? Es que, claro, aquí el problema está en que tenemos que bajarnos. Eh, Oye, os van a entrar aquí a reventarlo todo. ¿Me equivoco? Ah, no. Uh, menos mal, que me he equivocado. Venga, venga, movimiento. Gestor de pirros Venga, contratamos aquí. Eso. Y vale, aquí hay que hacer una cantidad de movimientos brutal. De mobiliario y todo. Vale, vale, vale. Buah, es que esto es un reto ya el, el Ver tantas deficiencias construidas en la base Porque claro, ya tienes experiencia a nivel de Haber hecho otras campañas y tal Claro, aquí hay un trabajón ahora Brutal eh, Vale, ¿cómo estamos? Claro, no hay más soldados Buah eh, literal, que no hay más soldados en la base Vale Mientras tengamos la morralla Accesible Sin problema, entre comillas Vale, podemos hacer estas Sí, me gusta Diez guardias Que tendrán algo más de potencia Aquí, vale 10 guardias más O oh, diez, unos cuantos por lo menos Qué bien están Vale, qué tal vamos Claro, nosotros ahora han bajado de piso ya, ¿no? Están sembrando el caos por ahí Buah. Bueno, ante este ataque Mientras Iván no se muera Estamos bien Eh, pero claro, tampoco vamos a ir detrás de ellos en plan superhéroe. Oh, ¡Puah! ¿Qué vas? Que aquí están bajando guardias, tío. ¡Puah! ¡Buah, buah, buah Pues no vas a encontrar aquí un desafío tampoco demasiado grande, ¿eh? Venga, más guardias del mapa mundi, por favor. Eh, no. No, no, ¿Dónde hay? Vale, vale, perfecto. Eso, tenemos que ir recogiendo guardias por ahí biólogos... vale, y es que como el flujo de dinero no va a parar ni, ni vamos a perderlo pues tampoco pasa nada. Eh, ¿dónde está? es muy buena pregunta. vale, con este van a acabar ya o deberían acabar ya, de hecho vamos a matarlo en vez de capturarlo y ya está, que con la próxima bofetada lo tumben y listo. Vale, perfecto. ¿Dónde están el resto? Por aquí. ¿Pero estos están atrapados? ¿O están buscando pelea? Estos buscan pelea. Ua. Ahora la gente Steve también. Eh, tenemos problemas y bastante graves. ¿Podemos hacer que llegue Iván? Aquí, rollo, con toda la calma, eh. Entrenar artistas marciales. Estoy en ello. I'm thinking. Short troops are soft a varish. <risa> Salaries paid. I must break you. Oli. Eh, ¿vale? More than <risa> Buah, vale, bueno, mientras la no tanque y tengamos toda la morra por en medio, <risa> está correcto. <risa> vale, vale, está bien. <risa> vale, ¿dónde está esta gente? ¿Podemos bajar este piso? ¡Buah, que va! Como si se revienta la base. Me huele. ¿Podemos? Sí, sí, podemos. ¿Vale? Vale, lo hemos salvado Vale, tenemos que cambiar Muchísimas cosas, ok Comprendido, vale, perfecto Aquí estamos entrenando todos Vale, ¿qué vamos a hacer? Esto nos lo vamos a quitar Ya de, ya de aquí, ¿qué vamos a trasladar Aquí en este lado? Pues no lo sé, pero Lo que está claro es que esa zona De militar No lo quiero ahí We have captured an agent. Eh, vale, el depósito Es que me estoy reubicando en la base O sea, vale El depósito tenemos aquí y esto no crece más Por lo que sea Vale Aquí, aquí tenemos un montón de zonas De entrenamiento, tío, y no Viene nadie a entrenar, o sea Vale. tenemos que cambiar muchas cosas, muchas, muchas cosas. ¿Cómo vamos a nivel de, de investigaciones? ¿Cómo lo tenemos? Esbirros. Esto está para el 53% porque... Ah, no tenemos biólogos porque nos los han matado todos. O sea, biólogos no, pero cuánticos de estos. Vale, y conquistar el mundo no hay que hacer nada, ¿no? Vale, de operaciones globales, ¿qué más tenemos que hacer? Uh, vale hacer que la tensión aumente más despacio esto estaría bien vale vale vamos a ser listos y vamos a empezar a trabajar como toca primero vamos a hacer una buena zona para que sea base para la energía vale, vamos a aumentar los depósitos tipo de sal, esto vamos a hacer que crezca pero vamos de forma descomunal esto no podemos perforarlo, no vale un poquito turuleta, pero bueno Buah, si no se puede, no se puede bueno, vamos a hacerlo en vistas a que en algún momento podremos perforar así que mínimo este vale este lo ponemos, no vale, y este lo ponemos así y así. Este, así este va así este va así, este va así, este va así y este va así, vale vale, con eso hemos aumentado un montón nuestro margen de trabajo, o sea a nivel de energías y demás vale, esto lo podemos gestionar ya esto, la verdad es que tendríamos que tener una zona única de cárcel porque si no es un mareo Vale. Vale, 4. La zona 1 tenemos. Vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a plantar aquí mucha electricidad. Me gusta. Esto no lo puedo perforar aún. No. Vale. Electricidad, objetos. Venga, esos generadores grandes ahí. Dios, qué caos de construcción Eh... Madre mía Vale, vamos a aprovechar Espacios, aunque cualquier Energía que podamos sacar, bien está Vale, más 150, está muy bien Vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a plantar por aquí. Vamos a abrir esto. Justo menos ese punto, ¿no? Porque vamos a mover la puerta aquí. Vale, y vamos a hacer que esto se limpie así. Para tener ahí pasillo, vamos a recuperar el generador aquí vale, perfecto esto me gusta necesitamos un montón de técnicos a ver si vamos a ver si podemos reclutarlos aquí casi gratis vale, un poquito de... Ay, no. ah bueno, sí, sí, queda igual vale, de hecho vamos a reclutar esbirros a tope esto es casi gratis Vale, perfecto Un grupo de saboteadores, cuidado Lo que no sé es por qué no tenemos a todo el mundo Entrenando, tío Ah, bueno, claro, porque no tenemos hierros Pero Lavacerebros Aquí tenemos más lavacerebros, sí Esto es otro lavacerebros Pero esto no se puede usar vale, no, es que todos estos los vamos a reclutar, les vamos a lavar el cerebro vale vale, vale, poco a poco vale Aquí cerebros. Genial, genial, genial, genial. ¿Vale? Es que la verdad es que con que empecemos a reclutar gente... Uy, ¿dónde está Iván? Buah, bueno, lo hemos dejado abajo. ¿Vale? De hecho vamos a plantar, porque necesitamos aquí una cámara para vigilancia... Aquí en este lado Perfecto Para ver si vienen por la puerta Vamos a plantar otra Aquí en este lado Y además vamos a meter aquí Trampas Véase Esto y esto Perfecto Confirmamos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale Bueno, no hay que limpiar aquí nada y, y seguimos igual No hemos reclutado ningún técnico aún Vale No, no, no podemos, botones, sí, vale lo que sí que tenemos que ver, que eso es algo importante que hemos descubierto también las campañas estas fuera de cámara, es que cualquier, cualquier zona donde hay una gente no hay que tocarla por, vamos, bajo ningún concepto, porque si no, lo que haces es, provoca sí o sí, o, o prácticamente que te... Oh, dónde? vale, gracias, menos mal Vale, bueno, bueno, vamos recogiendo los. juegos está bien. Pero ¿por qué? Oh, vale. y wow, va a ser solo este contra todos estos saboteadores. Cuidado, eh. Peligro. Uy, un agente se ha escapado. Lo que no es, ¿dónde está el resto? Bueno, a lo mejor no tenemos todo esto de guardias, la verdad, pero, ¿eh? Deberían estar todos por allí. All vale, aquí tengo un par. Vale, ya salen y vale. Vamos a pegarnos. Bien, bien, bien. Venga, ya a combatir. O sea, necesitamos una legión de soldados. Bueno, bueno, pues más o menos se aguanta. Está bien. Me gusta. Vale, a ver, ¿cómo van en el resto de pisos? Vale, bueno, reparando ya. El ejército de técnicos ya está haciendo que todo vuelva a la normalidad, me gusta. Vale. Vale, aquí tenemos soldados que van a trabajar muy bien para nosotros, así que esto está perfecto. Oh, tenemos esto aquí que no va para adelante, venga. Venga. Muchos trabajos tienen los técnicos ¿eh? Vale, piso 1 Aquí también está todo hecho polvo tú. Oh, Vale, bueno Poco a poco supongo No hemos conseguido En serio, no los hemos parado Madre mía Eh, vale, vamos reclutando más esbirros <risa> eh, ¿Dónde está Eli, por cierto? Rey, vente para acá esta gente se quiere ir? ¿Por qué? Ha comenzado un capítulo secundario demasiados avisos muchas cosas que organizar y, y nos estamos adelantando con todo lo que está llegando a la base vale a ver más botones venga ahí las bases se llenan en un momento tú y claro artistas marciales tenemos cero no llegamos a a mercenarios apenas pues tantos aquí vale Agent has been subdued and captured. Vale, vale, tú no. Vale, este aquí el lavacerebros, perfecto. Este otro, lava lavacerebros también. Vale. A small fire has started Uy, eso es tener los pisos más o menos pequeños es un poco horroroso. Porque no cabe todo y aquí pff, no estamos... No, no, no. No está funcionando esto eh. Vale, no está bien. Buah, mucha gente está marchando, ¿eh? Bueno, poco a poco... Epa, hemos vuelto aquí a perder los de estos... Vale, arsenal, objetos, vamos a meter bastones pesados, aquí que cabe Vale, perfecto, confirmamos. Vale, a ver si ahora, con un poquito más de, de ritmo, somos capaces de reclutar mucha gente. Y con eso vamos tirando. Mira, vamos a parar Vamos a ser listos Vamos a parar la investigación de esto Y vamos a meter este Vale, empezamos sí. Porque así tardaremos Menos tiempo En encender Vale, sin energía no nos vamos a quedar Así que por esa parte No tenemos problema alguno Además, van a venir aquí a trabajar Vamos a generar un montón Ah, vale, si esos son bancos de datos... y sí, vale. Bien, sin problema. Que le tenemos dar la vuelta a todo esto. Claro, está con la cantidad de biólogos y químicos y físicos que tenemos deberíamos tardar cero. ¿Dónde? ¿Dónde está el fuego? Vale. Bueno, oye, ya es algo. Venga. Claro, es que las bases tardan cero en, en conquistarse. Vale, vamos a meter estos técnicos. ¿Qué más? Aquí que nadie trabajando. Vale, cinco técnicos más. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. A ver, aquí ¿Qué más tenemos por aquí? descontrol absoluto aceleramos, venga vale, ya llevamos nuestra media horita más o menos de rigor, quedan muchos cambios por hacer, pero bueno eh, iremos avanzando poco a poco en los capítulos ahora mismo la idea es poder establecer la base lo suficientemente mmm, asentar las nuevas bases o los cimientos de, de lo nuevo, con lo que hemos aprendido fuera de la serie. Y ya a partir de ahí seguir para adelante. A ver si podemos acabar pronto con Olga. Pero vamos, hoy ha sido día de, de replantear las cosas y, y evolucionar un poquito en ese sentido. Vale, veremos qué tal sigue la cosa. O todo el mundo queriéndose marchar. Buah, vale, ya tenemos gente aquí. De hecho, vamos a hacer esta que sea solo para si nos entiendas marciales. Entonces deberían venir aquí con más prioridad, supongo. Vale, luego poco a poco trataremos de atender las necesidades de la peña. Eh. Vale, Eddie, venga, vente para acá. ¿Dónde estás? Hostia, es que... You. Vale, ya está aquí. Venga, dale con el revólver. Bueno, venga, va. Vale, bien está. Claro, tengo aquí una lista de capítulos secundarios. Oh, wow. O sea, dos misiones para Hubei. Aquí con el, el primo este. O como sea, el super luchador. Con todo lo que hemos puesto de depósito, solo llegamos a medio ¿no? Bueno, yo os es quería que en verdad tenemos una barbaridad, eh. De depósito, no lo sé. Luego no ya. Eh, ¿No hay nadie más? Es que estos aquí atrás aguantan una barbaridad Vale, vamos a reclutar más Eso es Vale, lo que vamos a hacer es también plantar o meter puestos de guardia Creo que tenemos los avanzados, a nosotros tenemos los normales Vale, pues eso también lo investigaremos pronto Porque es una mejora brutal Vale por ahora, con esto nos sirve y luego ya más adelante los pondremos. En cuanto acabemos esta, vamos a meter también los puestos de guardia porque 100% no los tenemos disponibles. Y los avanzados, porque ahí hace que tengas un guardia permanentemente. Entonces, claro, llenas todo este pasillo con guardias, o metes 3 o cuatro por lo menos y te da para hacer una buena defensa. Y ya luego, claro, cuando tienes el aviso, pues ya con los, pues, los que puedas meter en este pasillo, para adelante. Vale, perfecto. Pues con esto vamos a cerrar ya. Nos esperamos a ese 100% en la investigación y a partir de ahí nos vamos moviendo. Vale, ¿qué nos queda para esto? Dos artistas marciales. Bueno. Quiero tener al menos bastante fuerza en la base como para poder parar lo que tenga que venir. Vale. Ahora vamos a meter aquí en guarida el puesto de guardia avanzado. Es este. Perfecto, vale, que esto lo deberíamos rusear, pero se nos va a quedar ya para. ¡Oh, ¡Dios! La oleada, tú. Vale, que eso se nos va a quedar ya para el próximo capítulo. Bien, veremos cómo reestructuramos todo. Tenemos que ir cambiando. Yo creo que capítulo a capítulo, cuando ya arreglamos, cuando ya arreglemos esta zona de arriba, a lo mejor nos pasamos las energías hacia pisos inferiores y destinamos zonas de solo energía. Tenemos que aumentar la zona también del depósito, etcétera. Con eso cambiarán mucho las cosas y seguramente la base irá mejor. Dicho esto, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este capítulo de Evil Genius. Y bueno, recordad que ya estamos de vuelta. Así que nada, esperad ahora contenido prácticamente diario. Y recordad lo de siempre, que esto sale gracias a vuestro apoyo. Que estamos aquí precisamente por eso. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.